Hola, esta vez 50 curiosidades de Blockers. Mis primeros Mega blocks vinieron en una cubeta y con un casco. Mi primer figura fue el Capitán América. La línea que más me gusta obviamente es Marvel. Me fascina la línea retro de Mega Planet y Adult Agency, por ejemplo, en la descripción del video te dejo unos links para que les eches un ojo. Hubiera incluido algunas variantes en los colores en la línea de Marvel, tal vez un Hulk gris o Rojo y más armaduras de Iron Man. La figura que más me gusta es Wolverine. Una vez me quisieron estafar en un grupo de Facebook. Una vez compré una figura en Australia. Una vez compré una figura en las Filipinas. La licencia que más extraño es Marvel. Mattel te estás tardando! Quisiera trabajar en Mega Construx, ¿a quién no? A veces, sueño que tengo figuras ultraladas o algunas que nunca salieron, luego me despierto. Una vez me atrasé la renta por comprar a Rino. Tengo las figuras donde trabajo, así que siempre están conmigo. No tengo idea de cuánto cuesta mi colección. Un día me dio la loquera y vendí más de mil de mis figuras. Llegué a tener más de 2.500 figuras. Me encanta comprar en eBay, soy estrella turquesa con 173 puntos positivos He hecho llamadas a otros países en inglés para verificar que la tienda existe Nunca, pero nunca imaginé que coleccionaría mega Megablocks, mucho menos que tendría la colección de Marvel Ahora hago crecer mi colección con rarezas como errores o test shots Me tardé casi 6 años en juntar la colección he buscado infinidad de veces figuras raras en internet de ahí saqué ideas para 10 fotos random de Megablocks y Marvel la mitad de mis Customs no están terminados y nunca lo estarán prefiero los Customs de la vieja articulación jamás pensé tener un canal de YouTube mucho menos de Megablox. solo tengo un hater conocido King Arthur y He-Man son de mis líneas favoritas, lástima que no las tengo todas mi canal es mayormente de líneas descontinuadas. No colecciono Halo, sé que muchos me dan por esto y. no sé si dejar este comentario. Casi todo lo que tengo es comprado por internet. Me gustaría tener absolutamente todo lo que sacó Mega. No he venido nada que no se pueda conseguir en la actualidad. Me encantaría que Mega tuviera la licencia de Castlevania. Conocí muchas personas al coleccionar Mega Vlogs. Juego más con el desguazadero que con las la en sí. Me fascina hacer custom. En mi obsesión por el repaint llegué a comprar más de 130 pinturas. Camilla, Model Master, Testor, etc. El video más visto en el canal es la historia de Megablocks. Los videos menos vistos son los de Hot Wheels y Megablocks. Mi familia me decía cosas al comprar Megablocks, pero una vez que los vieron en la vitrina se enamoraron. Una vez, una persona me dijo que mis Ted Shots eran falsos. <risas> Descargué más de 500 instructivos digitales en PDF. Me fascina la línea retro de Mega Planet Oils y Adult Agency, por ejemplo. En la descripción del video, te dejo unos links para que les eches un ojo. Siempre oferto al final de las subastas. 7, 6, 5 y ¡pum! Oferto. A veces gano, a veces no. Batalló mucho para acomodar mis figuras, no sé si por serie por personaje. Al completar la colección de Marvel, tuve una satisfacción incomparable. Nunca pondré mis megas antes que mi familia. El viernes 29 de mayo, en un en vivo, se llevará a cabo el sorteo del set de Spider-Man y Doctor Octopus. Para participar, debes suscribirte a los canales de Random Bricks y Monotómico. En la descripción del video podrás encontrar links directos a ellos. También debes de comentar cuál es tu sección favorita y qué sección te gustaría que existiera en el canal. Aún puedes participar. ¡Suerte! ¡Blockers, cambio y fuera! Me llegué. no sé si acomodar... ...unos de mis videos del 10... De ahí saqué las las 10 figuras <ríe>